Sin duda el, el haber asistido a, esta, a este evento, a este encuentro académico ha sido una experiencia enriquecedora porque nos permite conocer eh, los trabajos que se tienen realizados en otras instituciones, básicamente aquí mismo por el, la dirección de eh, formación multimodal. Y pues bueno, ojalá que podamos seguir compartiendo en en otro tipo de encuentros, las mismas experiencias que hemos podido tener en nuestros lugares como en, otras, en otro tipo de vivencias.